Llevaba tiempo sin subir vídeo y menos de esta serie, pero que sepáis que se os viene una maratón. Ahora os explico. Muy buenas soy DeltaRai y bienvenidos a vuestro canal de Nintendo. Viendo todavía lo que queda para terminar el segundo pase de Ultimate y el trabajo que me queda también en esta sección he decidido tirar la casa por la ventana. Hoy tenéis el origen de los trajes alternativos de los luchadores de Smash 4. Mañana tendréis los introducidos en Ultimate y en el primer pase, pasado mañana los orígenes de los escenarios de Smash 4, y al día siguiente tendréis los escenarios de Ultimate y el primer pase. No os voy a mentir, ha sido un trabajazo enorme, pero estoy feliz de poder traer por fin todo lo que tenemos por saber. Por ahora, al menos. Ah, y quiero recordar que esta serie es original de Aronitmark, mi intención es traducir estos vídeos al español, aunque he investigado por mi cuenta, así que nuestros puntos pues pueden diferir. Os recomiendo ver sus vídeos si sabéis inglés. Ahí, por cierto, los luchadores mi deberían estar en este vídeo, pero como estos son algo distintos, pues no vienen aquí deberían tener su propio vídeo, que no voy a hacer porque para eso tendría que comprar todos los trajes DLC. Y aunque no sean excesivamente caros, no es algo que esté dispuesto a hacer, la verdad, al menos no ahora mismo. Pero bueno, tenemos un largo camino por delante y no quiero alargar el vídeo más de la cuenta, así que mejor empiezo ya con el vídeo. En primer lugar tenemos al Aldeano, el cual usa el aspecto de jugador previo a New Leaf. El aldeano es un caso especial, no solo varía entre el género masculino y femenino a lo largo de sus trajes, sino que su ropa puede ser encontrada en los distintos juegos y sus ojos y peinados también son distintos, siendo también opciones que el jugador puede elegir a lo largo de la franquicia. Los dos últimos trajes usan colores de piel negros para representar a la raza negra, aunque esta opción no se incluyó en Animal Crossing hasta New Horizons. Mega Man fue el segundo luchador en unirse a Smash 4. Su primer traje es su característico azul usado desde el primer juego de su franquicia, paleta escogida por las limitaciones gráficas de NES. Su segundo color se asemeja al aspecto que toma Mega Man al usar a Rush. El tercero puede ser una referencia a varias cosas, la Hyper Bomb del primer Mega Man, el Leaf Shield de Mega Man 2, la Search Snake del 3, el Giro Attack del 5, el Center Flash del 6, el Central Arrow de Mega Man 2 de Power Fighters, o el Tornado Blow de Mega Man 9. El cuarto se asemeja a los colores del Metal Blade, Ring Boomerang y del Silver Tomahawk, del segundo cuarto y sexto Mega Man respectivamente. El quinto color al Gemini Laser, Skull Barrier, Blizzard Attack, Jewel Satellite y Block Dropper. El sexto al Slash Claw y Electric Shock, el séptimo al Firestorm, Atomic Fire y Flame Blast. Y el octavo al Thunderbeam, Top Spin y Thunderbolt. La entrenadora de Wi-Fi usa su versión femenina en los trajes impares y la masculina en los pares. Cada par tiene el mismo origen. El primer par es el aspecto de ambos en el wi original, mientras que el segundo es el aspecto que tienen en Wi-Fi Plus y Wi-Fi U. El tercer y cuarto par se basan en los ejercicios de aeróbic y equilibrio que usan el color rojo y amarillo respectivamente. Estela es la siguiente luchadora y aparece junto a Destello. Pueden haber hasta 6 destellos distintos. El tradicional amarillo, el más común. Uno de un amarillo más claro, que es el que acompaña a Mario en Super Mario Galaxy. Uno azul, asociados a la estrella Simán, Uno verde, asociados a las estrellas verdes. Uno rojo asociados a las estrellas rojas y Nebu de color marrón y que es el compañero de Stella en Super Mario Galaxy. En cuanto a Stella, su primer color es el traje con el que debutó precisamente en Super Mario Galaxy, aunque más detallado. Su segundo color puede inspirarse en Peach, mientras que el tercero puede hacerlo en las superestrellas, aunque también pueden ser originales de Smash. El traje rojo se parece a su apariencia cuando obtiene una flor de fuego en Super Mario 3D World. Su último traje se parece al aspecto de Peach en el Super Mario Bros. original, aunque también se asemeja al aspecto de la maga blanca de Final Fantasy, que también ha aparecido en algunos títulos deportivos de Mario. El resto de trajes de Estela son completamente originales de Smash. En cuanto a Little Mac, sus trajes son curiosos, específicamente sus últimos tres. El primero está basado en su apariencia en el último título de la franquicia Punch-Out! para Wii, concretamente durante el circuito menor. Su segundo color se asemeja a la apariencia de Little Mac en este mismo título durante la defensa del título. El tercer color se puede inspirar en el sprite de Little Mac cuando este derrota a un oponente en el Punch-Out! de NES, aunque también puede ser original Smash. El cuarto, volviendo a la versión de Wii, es el aspecto de Mac durante el circuito mundial y el quinto es muy similar al aspecto de Little Mac en Super Punch Out para SNES. Ahora, el sexto le añade a Little Mac una sudadera de color rosa. Esta sudadera la lleva puesta durante las escenas de entrenamiento en el Punch Out de NES, en las que corre detrás de su entrenador Doug Lewis, quien va en bici. El séptimo tiene varios cambios notables, siendo el más destacable la sustitución de su piel por una rejilla de color verde. Puede ser extraño, pero este es exactamente el aspecto de Mac en el Punch Out de Máquinas Arcade. Esto es así ya que, por las limitaciones, la cámara se coloca en la espalda de Mac. Gracias a la rejilla podremos ver a través de su cuerpo y así combatir al oponente. Por último, el octavo traje es una combinación de la sexta y la séptima, añadiéndole la sudadera a Little Mac de rejilla. La sudadera y sus guantes invierten colores, haciendo que la sudadera encaje con la temática. Más allá de ser una combinación, no es una referencia a nada en concreto. Es el turno de Greninja y este va a ser rápido, porque salvando su color original, que es con el que aparece en todo y que debutó en la sexta generación Pokémon X e Y, el único color que tiene alguna referencia es su color negro, que se asemeja ligeramente a su variante variocolor. Todos los demás son originales de Smash. Palutena usa su diseño de Kirikaru Sub-Rising que, curiosamente, debutó en Smash, en Brawl. Su segundo color se inspira en los sprites de Palutena dentro del Kirikaru original. El tercer color, de tonos morados y azules, se asemeja mucho al aspecto de Pandora Guerrera de Kirikaru Sub-Rising. El color verde puede inspirarse en el aspecto de Palutena en el manual del Kirikaru original, aunque este parece algo más amarillo, así que puede ser original de Smash, igual que lo es el color azul. El siguiente se basa en Viridi, diosa de la naturaleza que debutó en Kiddikos Uprising y en el que tiene un rol importante. El séptimo de colores más negros puede inspirarse en Pit Sombrío, mientras que el último lo hace en el aspecto de Medusa en Kiddikos Uprising. Para Pac-Man todos sus trajes cambian únicamente sus botas y sus guantes. El diseño utilizado es el de la saga Pac-World. Los colores azules y blancos se inspiran en la misma cosa, las botas aladas que puede obtener en Pac-Land. Mientras el azul es el color en los sprites del juego, el blanco es su color en las artes oficiales. Los colores amarillo, negro y morado que hay entre ambos colores son completamente originales, así como lo son los dos últimos. Daraen, al igual que otros cuantos personajes, tiene dos versiones. Sus trajes impares usan su versión masculina, mientras que los pares usan la femenina. El primer par usa el diseño por defecto de Darain en ambos géneros, tal y como aparecen en Fire Emblem Awakening. El traje verde de la versión masculina se inspira en el aspecto de Mark en el mapa en el Fire Emblem de Game Boy Advance. El siguiente traje femenino parece inspirarse en el aspecto de Ana en Awakening, aunque con un pelo más rubio en lugar de pelirrojo. Entrando en el siguiente par, la versión masculina se parece a Íñigo también de Awakening, mientras que la femenina se parece a Abel de Stracia 776. Los dos últimos se asemejan a la clase Mago Blanco de la saga Final Fantasy en el caso de la versión masculina y a serra del Fire Emblem de Game Boy Advance en el de la versión femenina. Ahora voy a hablar de Shulk, el protagonista de Xenoblade Chronicles. El primer atuendo de Shulk es su apariencia por defecto en este juego, aunque puede cambiar de apariencia a lo largo de este, y de hecho su último atuendo es el aspecto que tendrá si no tiene nada equipado. El resto de sus atuendos se basan en compañeros de equipo, Mecafiora, Dunban, Rain, Charla, Melia y Ricky respectivamente. El caso de Bowsi es curioso y es que Bowsi no tiene colores ni trajes alternativos, sino que cada hueco lo ocupa uno de los Cupalings. Larry, Roy, Wendy, Iggy, Morton, Lemmy y Ludwig, los hijos adoptivos de Bowser, que debutaron en Super Mario Bros. 3 y que repuntaron en popularidad tras New Super Mario Bros. Wii. Es, de hecho, en este juego en el que Bowser usa el Mini Helicupa por primera vez. Cada uno de estos personajes tienen cambios menores en su Mini Helicupa y poco más. En el caso del dúo Duck Hunt, la mayoría de sus trajes se inspiran en animales reales, especialmente el perro. En el primer traje, el perro usa su diseño en Duck Hunt, mientras que el pato tiene los colores de uno de los tres que pueden aparecer. En el segundo, el perro se asemeja a un bollero de Berna y el pato a un pato de Sajonia macho. En el tercero, el perro se asemeja a un Border Collie y el pato a un Ana de Sombrío. En el cuarto, si bien el perro no se asemeja a ninguna raza concreta, el pato sí que se parece a un pato Orpington hembra. El siguiente obviamente se inspira en el dálmate en el caso del perlo y a un tarlo canelo en el del pato. El siguiente se basa en un beagle en el caso del perlo y en el del pato a un ana de azulón. El penúltimo es un caso más especial, en el del pato se trata de uno de los tres colores posibles en Nakhan, mientras que en el del perlo es como aparece en el arte oficial del juego. Por último el octavo se inspira en el labrador de Trevor en el caso del perro y en el del Pato en uno de los tres colores que usa dentro del juego y a su vez estos dos juntos se asemejan a Banjo y Kazooie. Ahora vamos con los luchadores que se unieron como DLC en esta entrega. El primero es Ryu y la mayoría de sus trajes se inspiran en los que tienen Super Street Fighter 2 Turbo. El segundo se basa en el traje Strong de dicho juego, el tercero en el traje Fierce y además se parece a su aspecto en Street Fighter Alpha. El cuarto en el traje Jab, el quinto en el traje Short, aunque también se parece a Ryo Sakazaki de Art of Fighting. El sexto en el traje Forward, el séptimo en el traje Roundhouse y por último el octavo se parece a su décimo atuendo Street Fighter V en este caso. Ahora hablo de Cloud, el protagonista de Final Fantasy VII. Cloud usa dos diseños distintos. En los impares usa el diseño de Final Fantasy 7, mientras que en los pares usa su diseño de Final Fantasy 7 Advent Children. Pero es que además, en sus dos últimos atuendos par, es decir, el sexto y el octavo, su manga aparece cortada, revelando un lazo atado a su brazo que lleva por Iris, un miembro del equipo. Explicar por qué lo lleva sería spoiler, así que no hablaré de ello. El tercer atuendo se inspira en Zack, amigo de Cloud, y el que le cede su espada. El cuarto se asemeja al atuendo de soldado de tercera clase de Crisis Core Final Fantasy 7 y el quinto en el soldado de segunda clase de Final Fantasy 7. La sexta es usada exclusivamente para mostrar la rotura de su manga que ya he comentado antes, la cual ocurre en Advent Children tras su enfrentamiento con Bahamut Sin. El séptimo atuendo se asemeja al aspecto de Zack, como soldado de primera clase en Crisis Core Final Fantasy VII, mientras que el octavo se asemeja al de soldado de primera clase de Final Fantasy VII. Corlin, al igual que Darin, tiene dos versiones: la masculina en los trajes impares y la femenina en los pares. El primer par es el aspecto por defecto de ambas versiones en Fire Emblem Fates. El siguiente, masculino, puede ser una referencia a Saizo. También de Fates, o puede hacer alusión al color habitual de las tropas enemigas en los distintos juegos de la saga. El segundo femenino, por su parte, es original de Smash. El tercer atuendo masculino, del mismo modo que el anterior, puede referirse al color de las tropas de nuestro equipo que suelen ser azules en los juegos de Fire Emblem. El tercer atuendo femenino puede ser una referencia a la Yato Omega la espada de Corlin que tiene un brillo de color rosado muy similar al color de Corlin, aunque esto puede ser algo rebuscado, así que puede ser también original de más El último atuendo masculino y yendo por el mismo camino se parece al aspecto de las tropas aliadas que siempre son representadas con el color verde. Por último, el cuarto atuendo femenino toma referencia de su aspecto de la clase linaje Nord. Bayonetta también usa diseños diferentes según el traje. Su aspecto en Bayonetta 2 en los trajes impares y el de Bayonetta 1 en los pares. Su tercer atuendo es completamente exclusivo de Smash, pero el cuarto se asemeja bastante a su atuendo verde en Anarchy Rains, juego lanzado para Playstation 3 y Xbox 360 en 2013, en el que aparece como personaje jugable. El quinto traje de Bayonetta es posiblemente el que tiene la referencia más clara, haciendo alusión a su amiga Jen. El sexto parece tomar inspiración de Cereza, quien se parece bastante a Bayonetta, Curioso. El penúltimo puede ser una referencia a los trofeos de platino de Bayonetta 2, en los que Bayonetta aparece en un trofeo. pues de platino, pero esto puede ser rebuscado así que puede ser simplemente en original Smash. Y el octavo, por último, es otra referencia a Anarchy Reigns, su atondo azul en este caso. Y he terminado con todos los luchadores únicos introducidos en Smash 4, pero quedan los luchadores Eco. Al no tener número propio, los dejo para el final y los enumero en orden. Smash 4 introdujo dos ecos y la primera es Lucina, eco de mar Los trajes de Lucina tienen una temática concreta, todos ellos se basan en personajes femeninos de Fire Emblem Awakening. El primero, por supuesto, es Lucina, la hija de Krom. Con este aspecto debutó en Awakening. El segundo se inspira en Noi, una manaquete, mientras que el tercero se inspira en Serker, una jinete Wyvern. El cuarto se asemeja a Cordelia, una caballero Pegaso, aunque también se parece a Severa, su hija. El quinto es otro manaquete, Tiki. En su capa se puede ver el emblema de Naga, su madre. El sexto, de colores amarillos, se inspira en Lisa, la tía de Lucina. El penúltimo se basa en Tarja. En la capa se puede apreciar la marca del dragón caído, importante en la tierra natal de Tarja. Por último, el octavo atuendo de Lucina hace referencia a Sumia. El último luchador de este vídeo es Pete Sombrío, eco de Pete. Pete Sombrío debutó en Critical Supply Sing, pero su diseño debutó en Super Smash Bros. Brawl, como traje alternativo de Pit. Del resto de sus trajes solo dos parecen tener referencias, el tercero que se asemeja vagamente a Magno, otro personaje de Critical Supply Sing, y el séptimo que es una clara referencia a Pete, aunque con algunas diferencias para poder distinguirlos. El resto son completamente originales de Smash. Y eso es todo por este vídeo. Os recuerdo que mañana tenemos a los luchadores introducidos en Ultimate en el primer Fighter's Pass, así que agradecería que os pasarais a echar un vistazo. El vídeo estará disponible a las 8 hora española, así que, por supuesto, mañana acabamos ya con los trajes alternativos, por ahora al menos. Por supuesto, no voy a hablar de Min Min, Steve ni Sephiroth, pero menos guardo para cuando acabe el segundo pase. Pero bueno, no tengo nada más que decir, así que dejo ya el vídeo aquí. Muchas gracias por quedaros hasta aquí. Hasta la próxima.